No hay duda. Sylvester Stallone es uno de los actores más reconocidos de la pantalla. ¿Sabías que su rutina de ejercicio es diaria y continua? Disciplina que desde muy joven la adquirió. Si hablamos de su alimentación. Nada de comida chatarra. No, no, nada de gaseosa. Solo comida saludable. ¿Y tú? ¿Serías capaz de aguantar este tipo de dieta? ¿Te quedaste pensando verdad? Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal.